Pero jamás podría Ni un instante Callar dentro del alma Mi canción Borrar en un instante milagro. Con un beso Una traición Y olvidar La promesa De unos labios Mientras vista de fiesta Mi canción Yo sé que cuando canto hay algo en mí que llora, hay algo que protesta, que oprime el corazón, que tiene en mis canciones un grito de amargura, que da el ritmo a mi angustia. Cantando mi dolor y cantando, cantando, pasaré por la vida y será mi existencia una eterna canción. El dolor por eso yo en mi vida la pasaré cantando cantando mi tristeza Cantando mi dolor y cantando, cantando, pasaré por la vida y será mi existencia.